Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo. Hoy martes la iglesia celebra la memoria de un santo muy querido, San Vicente de Paulo. En nuestra diócesis una parroquia está encomendada a su patrocinio. Dice esta memoria, San Vicente de Paulo nació en Francia en el año 1581 y murió el 27 de septiembre de 1660. Fundador de las hermanas de la Caridad o vicentinas, fundador de los vicentinos o padres. ...en alguna época llamados lazaristas o Congregación de la Misión. Muy preocupado por la caridad, por el servicio a los pobres, a los más necesitados... ...y también muy preocupado por la formación sacerdotal. Fue precursor de seminarios. Incluso en nuestro país aún dirigen muchos seminarios. Muchos de nuestros sacerdotes fueron formados en la espiritualidad... Eh, ...y bajo el cuidado de los padres vicentinos. Sea el momento para dar gracias, para iniciar este día en la presencia de Dios para bendecir y glorificar al Señor por todas las bendiciones que nos da. Lo invito para que en un momento de silencio haga su acción de gracias personal. ¿Por qué le agradece a Dios hoy? Y diga conmigo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, tenemos hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 56. Cuando Dios iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Envió mensajeros por delante. De camino entraron en la aldea de San María para preparar alojamiento, pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y que acabe con ellos? Él se volvió los regañó. y se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, dos cositas de esta palabra, o dos ideas que quiero resaltar para nuestra meditación el día de hoy. Llegado el momento, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y esto es muy importante. Eh, hasta este momento, estamos en el capítulo 9, Jesús ha estado dando vueltas por los alrededores de Cafarnaúm, por las ciudades ahí al lago, alrededor del lago de Galilea. Va, viene, hace las enseñanzas, hace los milagros. Pero hay un momento en que toca ir a Jerusalén y no se puede postergar la decisión. Me parece muy importante este, esta expresión del Evangelio. Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. En la vida hay que tomar decisiones, mis queridos hermanos. Si queremos que algo funcione, hay que decidirnos. Si queremos lograr metas, hay que decidirnos y ponerle empeño a esa decisión. Si no hay decisiones, nunca vamos a avanzar. O en un proyecto material, en un proyecto espiritual... En el camino de santidad, hay que tomar decisiones, mis queridos hermanos. Tenemos una serie de apegos, una serie de situaciones que a veces le damos vueltas y desenredamos enredamos las cosas, ¿no? O somos o no somos. Y para eso hay que hacerlo. Y en segundo lugar, queridos hermanos, el texto también nos deja ver eh, cuando estos muchachos son rechazados en esa ciudad Samaritana, eh, los discípulos dicen, ¿quieres que mandemos caer fuego y azufre sobre ellos? Y Jesús dice, no, no, no, no, así no, vámonos. Y esto nos deja ver también, mis queridos hermanos, cómo el Señor respeta la libertad y el Señor no obliga a nadie. Para Él sería muy fácil, un chasquido de dedos y ya todo el mundo se convirtió. Pero no es de esa forma. Esa es la buena, la decisión de seguirlo a Jesús. Es fruto de esa experiencia de encuentro, es fruto de esa experiencia maravillosa que genera el Señor en cada uno de nosotros. Que el Señor Todopoderoso nos permita vivir ese momento de decisión y que esa decisión sea en libertad y sea en amor. Solo así, seguimiento a Jesús producirá en nosotros la felicidad y la realización. Bueno, mis queridos hermanos, el Señor los bendiga, los guarde los Un abrazo para todos.